Comenzamos un nuevo tema, los reinos cristianos, que hace referencia a un proceso largo y complejo de cambio de fronteras y sucesión de monarcas. El periodo que vamos a estudiar es largo, por ello no vamos a repetir exclusivamente en este vídeo todos los conceptos, sino que estos se elaborarán su comprensión a lo largo de los proyectos que realizaremos en clase. El primer concepto que debemos asimilar es el de reconquista que es un proceso de ocupación de los territorios musulmanes en la península ibérica por parte de los núcleos cristianos que surgen en la franja cántabro-pilénica. En este espacio del norte, concretamente en la actual Asturias, surge un personaje, don Pelayo, que se pone al frente de esa reconquista, creando el reino de Asturias, derrotando a los musulmanes en la conocida batalla de Covadonga. En el mapa, los reinos cristianos en el siglo IX, podemos ver que desde Asturias reconquistaron toda la zona cantábrica, Galicia y tierras vascas. Y en el siglo X se trasladó la capital de Oviedo a León, formándose el Reino de León. Y también cómo se va configurando la marca hispánica en la frontera este con los musulmanes. En estos núcleos cristianos se irán configurando como entidad política gobernada por un monarca o rey y por oposición de los musulmanes la religión que los representa es la que fue establecida por Recaredo III en el Concilio de Toledo, el cristianismo. Serán conocidos como reinos cristianos. Unido a este proceso se produjo la repoblación de los territorios que iban ocupando los cristianos durante la reconquista. Se establecían asentamientos que se encargaban de la defensa y la explotación de la tierra conquistada. Para conseguir el dominio definitivo frente a los musulmanes. La expansión de los reinos cristianos, siglo, I, siglo XI, siglo XIII. A partir del siglo XI, gracias a la división del Andaluz y al final del Califato de Córdoba, los reinos cristianos iniciaron un periodo de consolidación política y de expansión por la península. Durante esta expansión, los reyes de... otorgaban los fueros o carta a pueblo para repoblar la tierra. Era un conjunto de leyes que organizaban la vida de los habitantes del territorio, concedían privilegios o libertades a los colonos y fijaban las condiciones de explotación. Entre los siglos XI y XII, completamente configurados los reinos de Castilla y Aragón con los condados catalanes, ganaron frento, frente, per, frente a los reinos de Pamplona y León. Así, en 1085, Alfonso VI, rey de Castilla y León, conquistó Toledo, fijando la frontera con al en el Valle del Tajo y proclamándose emperador de todas las Españas. Por su parte, Aragón con el rey Alfonso I ocupó Zaragoza en 1118, iniciando una progresiva expansión. En 1212 la batalla de las Navas de Tolosa implica un cambio en la visión de la reconquista, pues la derrota musulmana impulsa las conquistas cristianas que serán imparables. A partir del siglo XI del siglo XII la repoblación se encomienda a las órdenes militares, que es una institución de carácter religioso y militar, que se ocupará de la gestión de territorios, así como de su defensa mediante las encomiendas la expansión de los reinos cristianos en el siglo XII. Podemos ver en el mapa la evolución de esa expansión así como la configuración de los diferentes reinos. En el siglo XIII destaca Jaime I el Conquistador. Inició la gran conquista de la Corona de Aragón conquistando Mallorca y Valencia a principios del siglo XIII y se expandió hasta Murcia. Durante su reinado se produce, se produce el origen de la conciencia territorial del Reino de Aragón. La Baja Edad Media, siglos XIV y primera mitad del siglo XV. En 1244 la Corona de Aragón con el Tratado de Almizra renunció a la conquista de los territorios de la península. Así, en esta época se produce principalmente la expansión por el Mediterráneo estableciendo puertos comerciales y rutas por todo el Mediterráneo de lana, cereales, sal, cuero, etc. La Corona de Aragón estaba formada por los territorios de la península, Aragón, Cataluña y Valencia, el reino de Mallorca, el condado de Rosellón, los reinos de Sicilia y Cerno. En Castilla, los distintos reyes que fueron muriendo dejaron al territorio una situación caótica, que los nobles aprovecharon en su propio beneficio. Finalmente, durante el reinado de Pedro I se produjo la guerra civil en Castilla. El rey se enfrentó a su hermano bastardo Enrique de Trastámara que le acusaba de reinar en base a una política demasiado autoritaria que no gustaba a la nobleza. Ambos buscaron aliados para el enfrentamiento, Enrique de Aragón y, y Pedro en Inglaterra. Pedro I, fue, Pedro I fue asesinado en Montiel, Ciudad Real, en 1369, y se coronó a su hermano como Enrique II, eh, Enrique II rey de Castilla, lo que acaba con la guerra. Continuaremos.